El libro de Job Capítulo 38 Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino ¿Quién es el que cuestiona mi sabiduría hablando con tanta ignorancia? Prepárate y sé fuerte Porque voy a interrogarte y debes responderme ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dime si tienes ese conocimiento, ¿quién decidió sus dimensiones? ¿No lo sabes? ¿Quién extendió una línea de medición? ¿Sobre qué se apoyan sus cimientos? ¿Quién puso su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién fijó los límites del mar cuando nació? ¿Quién la vistió de nubes y la envolvió en un manto de profunda oscuridad? Yo establecí sus límites, marcando sus fronteras. Le dije, puedes venir aquí, pero no más lejos. Aquí es donde se detienen tus orgullosas olas. ¿Durante tu vida has ordenado alguna vez que comience la mañana? ¿Has dicho alguna vez, a la aurora, ¿dónde debe aparecer para que se apodere de los rincones de la tierra y sacuda a los malvados? La tierra se cambia como la arcilla bajo un sello. Sus rasgos destacan como una prenda arrugada. La luz de los malvados les es quitada. Sus actos de violencia son detenidos. ¿Has entrado en las fuentes del mar? ¿Has explorado sus profundidades ocultas? ¿Te han mostrado dónde están las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de las tinieblas? ¿Sabes hasta dónde se extiende la tierra? Dime si sabes todo esto. ¿En qué dirección vive la luz? ¿Dónde habitan las tinieblas? ¿Puedes llevarlas a casa? ¿Conoces el camino hacia donde viven? Claro que lo sabes, porque ya habías nacido entonces. Has vivido tanto tiempo. ¿Has estado donde se guarda la nieve? ¿Has visto donde se guarda el granizo? Los he guardado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Conoces el camino hacia donde viene la luz? ¿O hacia donde sopla el viento del este sobre la tierra? ¿Quién abre un canal para que fluya la lluvia? ¿Quién crea un camino para el rayo? ¿Quién lleva la lluvia a una tierra deshabitada, a un desierto donde no vive nadie, para regar un páramo reseco y hacer crecer la hierba verde? ¿Tiene la lluvia un padre? ¿Quién fue el padre de las gotas de rocío, ¿Quién fue la madre del hielo? ¿Tiene madre la escarcha del aire? El agua se convierte en hielo duro como una roca. Su superficie se congela. ¿Puedes unir las estrellas de las Pleiades? ¿Puedes soltar el cinturón de la constelación de Orión? ¿Puedes guiar a las estrellas de Mazarot en el momento adecuado? ¿Puedes dirigir la constelación de la Osa Mayor y sus otras estrellas? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Puedes aplicarlas a la tierra? ¿Puedes gritarles a las nubes y ordenarles que derramen lluvia sobre ti? ¿Puedes enviar rayos y dirigirlos para que te respondan diciendo, ¿Aquí estamos? ¿Quién ha puesto la sabiduría dentro de la gente? ¿Quién ha dado entendimiento a la mente? ¿Quién es tan inteligente como para contar las nubes? ¿Quién puede voltear los cántaros de agua del cielo sobre sus lados cuando el polvo se ha cocido en una masa sólida? ¿Puedes cazar una presa para el león? ¿Puedes alimentar a los cachorros de león cuando se agazapan en sus guaridas y acechan en los arbustos? ¿Quién proporciona alimento al cuervo cuando sus crías claman a Dios? ¿Débiles de hambre?